Sin más dilación, nos vamos ya a. Estamos grabando la, la carrera de la cuarta ronda debido a que hemos tenido bastantes problemas técnicos y no hemos podido retransmitir ni en Twitch ni en YouTube. Bueno, eh, antes de nada, saludar a mi compañero en cabina. Aquí tenemos a Modes Games. Eh, acaba de comenzar esta carrera de 40 minutos. No hemos perdido la clase. Modes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, un poco alterado, ¿no? Con tanto con tanto lío, pero aquí estamos ya, empe viendo empezar uh, los compases de esta primera vuelta, en que voy a buscar un momentito, que he hecho una captura de pantalla de, de, la, de la Qualify y hacernos un poco cómo ha quedado las cosas. Bueno, pues ya tenemos el primer paso por línea de meta. Eh, no sé si se te entrecorta un poco, a ver. Eh, tenemos el paso por línea de meta y ya tenemos ahí esa primera curva tan peculiar del de, de circuito donde estamos. Eh, recordar que estamos en SEPAN, la variante North. No es la variante GP de todos conocida y y bueno, eh, 32 pilotos en pista, está a reventar el servidor, eh, apenas hay un hueco aquí en, en carrera y nos vamos a ir ya con los con la batalla de los pilotos. Bueno pues mira, os comento un poco cómo ha ido la, la qualify, que no lo hemos podido grabar por este problemita técnico y ha ido que bueno ha hecho pole denis de marco con de uh, 1-1-7 uh, bastante bastante superior a su rival inmediato ya que le ha sacado cuatro décimas que est estaría ya Pavel Muconi luego Egor Sanin y luego en cuarta posición compañero Roberto Gil que con una muy buena vuelta que le ha quedado al final de 1-2-3 y luego tenemos tres integrantes del equipo balas Gian uh, Petro, William y Antonio Armiento Luego en P8, David Valiente, P9, Jaime Dordio, P10, Luciano Merlino, P11, Máximo Marceroni, P12, Manuel Massi y P13, Carlos Barros. Y P14, Juan Crespo, P15, Antonio Merino, P16, Tomás Marchena, P17, uh, Pau Alsá, uh, P18, Carlos Gallardo, P19, Talibe Diallo y P20 Max Lorente, o sea que no lo hemos podido ver, pero ha quedado de esta manera. Hay una diferencia total del mejor piloto que os he dicho al último de un segundo coma dos, o sea que va a estar la cosita muy apretada. Y, y bueno, vamos con, con el directo. Que estoy ahora mismo fuera de del juego para poder ver esta clasificación. Bueno, pues ahí, ahí tenemos eh, a Pietro Benieri ahí acaba de adelantar a, a Egor Sanin al piloto ruso creo que es y ruso Egor que la última carrera hizo muy buena carrera y, y disfrutamos de ello William Pereira también la variante muy muy chula esta de Nord que yo lo he comentado antes de que no no había jugado nunca y la he encontrado muy es un circuito muy muy corto, son prácticamente 5 no sé, o 6 curvas como máximo, sí, pero un, que lo memorizas muy rápido, circuito, sí. te da confianza y, y luego permite pues eso, ¿no? Que, que estas luchas que vamos a ver es muy apretada, mucho coche con coche y, y a ver qué tal. En... Pues paso por línea de meta. Otra vuelta más para estos pilotos cuando vemos a Egor intentando meterle por ahí el interior a, a Jan Piato bueno, que se defiende muy bien. Triple corbata hemos visto ahí, vuelven a estar en paralelo. Ahí están. Qué bonita lucha han hecho estos pilotos ahora. Siguen pegadísimo ahí los tenemos. Eh, recordar que están Otro. disputándose esa cuarta posición justo por delante tienen ya Antonio Almiento en P3 y son posiciones de podio que, que, tanto, que tanto quieren los pilotos y, y tantos puntos se llevan claro y caro caro que está estar allí ahí arriba con el nivel que, que hay en esta Open la verdad tenemos a Pepe Casadio nos vamos a ir con Pepe el cual Está siguiendo muy de cerca a Pau Alasá y por detrás tiene a William Berera, el compañero de equipo de balas. Estaba viendo que. bueno, ahora se ha despegado un poco Carlos Gallardo, pero por la parte intermedia tenemos aquí un grupo bastante bastante eh, multitudinario. Igor Sanin que continúa aún un Centímetro desde de, el rival eh? quiere, Guay, lo quiere la plaza tiene de venir y están rodando a tiempos muy semejantes. Cuando nos vamos a ir al grupito liderado por Carlos Gallardo, detrás trae a Jesli, está Tomás Marchena, Carvalleira, Antonio Merino, Alexander pavlenkov intentando disputarle esa posición a Antonio Merino, uno Miguel. Max Lorente, puf, aquí viene un grupo de cuatro coches por delante, otros cuatro coches por detrás, madre mía. Y el ahí ahí Egor sigue, sigue ahí. Ahora sí que le ha cerrado la, la puerta y le ha conseguido la plaza. Vamos a ver si es capaz de aguantarle la vuelta. Vamos con Egor. Muy muy, muy cerca también, relativamente de Antonio Armiento, lo tienen en, a tiro. Sí, Aún a un, a un hay rebufo. Sí, bueno, está casi medio segundo, a menos de, de un segundo. Y Egor, veremos a ver ahora si después de consolidar esa cuarta posición, después de haber adelantado a Jean Pietro, a Jean Pietro perdón. Eh, es capaz de dar alcance a Antonio Alviento, al cual yo creo que vemos cómo se está acercando sí. cada vez más Antonio Alviento, y que no sé si alberenía. estará dosificando neumáticos aquí tampoco habrá mucho mucho tiempo para que se enfríe aparte de la recta ahora hemos tenido un trompo de valiente que, que cae en la tabla rápidamente Interior para, para Egor ahí le disputa esa posición Antonio Armiento, el cual puede traccionar mejor y salir. No, nada como en una o apenas dos vueltas. Hemos visto a Egor tener dos adelantamientos óptimos y colocarse en posición de podio en esa tercera posición. Nos pues vamos a ir con Carlos Gallardo que se ve que ha tenido algún problema, estaba mucho más adelantado hace hace pocos minutos y ahora mismo está aquí en pleno en plena batalla aquí en este grupo de liderado pues por, por Jess Lee. tenemos también a Thomas Marchena con la misma skin esa skin naranja grandes del equipo Balas que intentar dar carta a, a, a Sanín, eh, que hemos visto adelantarlos y hemos visto que tenían algún problema, alguno ¿eh? ha perdido, hay sí, evidente anterior, cambio de posición. ha pasado en pocas vueltas de, de P3 a P5. Ha debido de tener okay. el, algún problema aparte del adelantamiento que, que tuvo con Egor Sanín. Eh, nos vamos a ir con Antonio Merino, que está en paralelo con Joel carvalheira Intercambio de posiciones de estos pilotos ahí disputándose esa P14. Sí. No, perdón, esa P15. Y bueno, mucho intercambio de posición por muchos grupos. Mucho batalla, ¿eh? Sí. Otro grupo de tres liderado por Juan Crespo, seguido de Marcio Lorente y y muy cerca también es aquí naranja del marlare de miguel cuando nos vamos a la cabeza que está Pavel Mukoni intentando bueno, se ve que tenis de marco ha tenido que tener algún problema no sé qué le habrá pasado ahí en esa frenada en esa primera curva pero ha perdido mucho tiempo o, o quiere divertirse con Pavel Mukoni <laughs> Que nunca le cedería la posición a un Pavel Mukoni, que, que sabe que se te puede escapar en cualquier momento. Bueno, pues, para ver que después de adelantar a Denis de Marco, se ha colocado en primera posición. Está liderando esta carrera en la última. La mejor vuelta que tienes: un, un minuto, dos segundos y una décima. Sí, bueno. Sí, que es verdad que la claro. rápida se la lleva Denis de Marco con un minuto dos segundos, cero décimas. Zero sí. sí. Ahí van haciendo largas a, a Sanín. Y se puede dar un doblado, me ha parecido. Sí, es un doblado que, que, bueno, se ha metido por ahí por el interior. Eh, ha mantenido esa trazada y. Y yo creo que se ha quitado lo, lo mejor posible. A denis de Marco sí. le está costando este circuito o, o viene bastante entrenado eh, Pavel Muconi, que ah, ya bien. sabemos lo rápido que es y, y lo dispuesto que, que está siempre a ganar carreras. Eh, vamos con Carlos Gallardo. Sí, aquí, si aquí hay varios grupitos. De hecho también viene. El grupito de atrás también está. está haciendo cosas raras el ordenador. Está. yo te oigo la voz un poco como si. como si. y saturara igual te está actualizando Windows o alguna disparate de este estilo. por esa P16. Eh, David Valiente también lo tenemos ahí disputando esa P10. a Lazar pegadísimo a estos dos pilotos en, esta, en estas curvas tan largas. Y no sé con quién irme. Juan Cristo ahora mismo está en paralelo sí. también con Joel carvalheira Sí, en P7, P8 y P9 también están batallando muy juntitos y haciendo paralelos constantemente. Sí, aquí tenemos a Pepe casadio justo por detrás de Carlos Barro, el cual también está muy pegado a Jaime Dordio. Es lo que comentábamos, que es un circuito, pues, relativamente fácil, vamos a decir, y, y luego, pues bueno, muchos pilotos cogen confianza y ruedan en tiempos muy muy parejos. Y ahí lo estamos viendo, no, luchas muy muy bonitas cuerpo a cuerpo, se continúan pegadísimos. La verdad que aunque sean 40 minutos de carrera, el combo está pensado para, para eso mismo, no, para que no se distancien demasiado los pilotos y siempre tengan tráfico delante, sean de doblados, o sea peleando por la posición, batallando la posición. Y es lo que estamos viendo en la parte delantera entre Denis de Marco y Pavel Muconi que continúan esa lucha tremenda por la primera posición. También tenemos a un Carlos Barros en P7 pegadísimo a, ja a Jaime Edordio. Está defendiendo impecablemente bien esa P6, el piloto de Platinus RT. P. Casado y yo se está acercando bastante a Carlos Barrios. Eh william pereira también viene por aquí. Esa skin Gris que han elegido el equipo de Balas Racing. Eh david Valiente en P11. Disputando la, pos la posición a Pau Alasa. Pegadísimo, eh, tío. Aquí eh ya no es. que tracciones? mejor o peor sino las diferentes trazadas te, te dan la posibilidad de entrar de una manera de una manera diferente a la curva siguiente entonces pues a lo mejor en esa en esa curva es la trazada perfecta pero en la siguiente curva no o sea mm -hmm. tienes curvas tan enlazadas no que Sí, sí, hay que sacrificar en una para ganar en otra y sí. e ir estudiando cuál es, al final, la, la combinación mejor. Y el CP siempre hay al lado, o sea que... Pues sí, y vamos a ver uh, cómo gestionan los pilotos el, el, la degradación de, de gomas, porque el coche, ya os digo que es bastante, se nota al menos, es pues bastante movidito, no es porque te porque te, te transmite seguridad pero sí que va muy deslizado el coche entonces vamos a ver al final de, de la manga son 40 minutos y, y hay un desgaste acelerado entonces vamos a ver si todos los pilotos tienen las mismas manos de cara a esos a esos patinajes sí a partir de los últimos 15 minutos los últimos 10 minutos más eh, decisivos para que haya sabido tratar esas gomas y estratégicamente conservarla de manera óptima. Eh, Estamos viendo una lucha tremenda por esa P10 entre David Valiente y Pablo Asa. Eh, están rodando pegadísimos. De hecho, nos vamos a ir a la parte trasera de Pablo Asa para ver cómo se ve ahí tan de cerca ese McLaren de David Valiente. y un poco más. y en P9 tenemos a un William Verena sí un pequeño golpecito de un integrante de balas en la sí. frenada William Verena que ha perdido mucho tiempo ahí sí. se ha distanciado con respecto a bp el cual sigue pegadísimo ahí a a Jaime Dordio el cual es, mantiene esa posición esa P6 posición de cara a los puntos y de cara al campeonato y vepe rodando al límite ahí lo vemos metiendo el coche por el interior y ganándole esa p6 a jaime d'ordio tenemos también otro grupito tomás March liderado por tomás marchena seguido de jesli y antonio berino si no me equivoco, si no me equivoco eh, Antonio Merino, el integrante del cacahuete racing eh, Cacahuete Timoreca, perdón. <risas> Mira, en posiciones más retrasadas tenemos en P22 a Alexander intentar intentándole meter a Ismael Esteban eh, S. McLaren rojo. Ismael defendiéndose como puede ahora tiene todo el rebufo alexander Paomenko lo va a intentar por el interior cuidado con esta curva que es muy larga y el interior no te no te da prioridad porque luego viene una curva súper cerrada a izquierdas efectivamente ahí ha salido perjudicado alexander Paomenko el cual tiene ahora más distancia Jaime Dordio y Pepe Casadio intercambiándose posiciones. Pepe Casadio que pierde posición y con William Pereira. Yo creo que ha tenido algún pequeño track. Dime tú lo por dónde, qué coche estás viendo y me voy yo para allá también. Y yo estamos ahora en, en la P8 con Casadio. Sí. Que acaba de superar. A, ha sido superado por. William Pereira, el compañero del equipo de Balas, y Jaime Dordio ha, ha recuperado esa P6. O sea, por que detrás que también Antonio Merino ahí intentando meterle el coche a Jesli. Muy difícil todavía. Van tan editamos. cerca la, la cabeza de carrera, Muconic y Denis de Marco, que, que realmente la autotransmisión está haciéndoles un. un... Un solo para ellos, porque como están todo el rato a 0304 cuatro décimas, sí, la verdad. La, la, la, están enfocándolos todo el rato. Vamos a ver, otra vez. Bueno, pues Pavel se colocó primero liderando esta carrera, esta cuarta ronda de la Open Series del Malar en GT3. Y después de haber superado a un denis de Marco que tuvo una buena salida... No, no le da tregua a Denis, no le deja ningún hueco y lo está haciendo impecablemente bien para, para continuar en esa P1. Pues sí, deben ir a ritmos muy muy al límite y, y no, no le está dejando opción a, a, a eso, a poder pasar a ver que pronto iban a interceptar a otro doblado a ver si este puede influenciar de alguna manera a la hora de trazar o lo que sea bueno eh, continúa la pelea entre david valiente y Pablo ahora por la p9 brutal la pelea que están teniendo cuando volvemos también ahora Perdón, si a a denis de marco que, que, que cada vez <ríe> no se puede estar más pegado rodar a esa a ese nivel y ya, ya os digo que no tienen nada de visibilidad los, los coches que van detrás de uno tan pegadísimo. Muy difícil, eh, tienes que saberte el trazado de, de prácticamente de memoria. Y, y hay muchos puntos de, de referencia de frenado que los pierdes cuando vas rodando tan, tan pegado. Totalmente, totalmente. El coche tapa bastante y te despista y hay que estar muy atento para rodar cerca de otros pilotos y tener el... O sea que muy bien, muy bien con estas persecuciones que estamos viendo Y, y la lucha de P7, que no sé si es, eh, si sí, claro, es con eh, o Volvemos a cabeza. Mira, Paua Las A, un slowdown penalti Es el segundo... Eh, pues a la SA, que lo estamos viendo que uf, pues va a pasar por línea e de bosses. Eh, todavía que quedan 18 minutos. Yo creo que el Ecuador de la carrera es una buena parada. Si sí. sí, es la estrategia que lleva. Y, y bueno, nos vamos con Carlos Gallardo que está intentando meterle ahí el interior a Joel Carballeira, el cual se pasa de frenada porque ha bloqueado y Carlos Gallardo recupera esa posición. Eh, Juan Crespo también pegadísimo a Jesli. Eh, por aquí, atrás, tenemos un grupito de tres liderado por Alexander Pomenco, el piloto ucraniano, Ismael Esteban y Fran Y bueno, y Jaime Dordio continúa ahí defendiéndose como puede de, de los dos pilotos del equipo Balas dos pilotos italianos que vienen por ahí en paralelo. Pepe Casadio en paralelo con su compañero Julian Berera. Ahí tenemos, me parece que es Pau Alassá saliendo de boxes, creo que era. Sí, Pau Alassá que acaba de salir de boxes. Y P25. justo por delante de Jaime Dordio. Bueno, yo creo que Pau Alassá se distanciará de esta gente porque llevará mejor el gómez, claro. No creo que consigan doblarnos. No, bueno, no, con ruedas nuevas es muy probable que no. Roberto Gil, que ha visitado toda la tabla, o se ha salido de P4 y ha bajado hasta P27, creo que lo he visto, y ahora vuelve a estar en P16 y pronto tendrá una lucha con Max Lorente porque parece que lo, sí que lo está interceptando. Ha tenido por ahí unos off-track, una visita al césped, le gusta de, cuando ve un poco del de césped un poco mal todo de la cuenta lo, lo repasa. Así de todo perfecto. Y, y bueno, esperemos que remonte a alguna posición de momento 16P16 es buena posición para llevarte puntitos. Pero tiene muy pegado a Max Lorente, el piloto de Víctor Rasen Vamos a ver eh, qué es capaz de hacer Roberto Gil con ese McLaren naranja. Ya, ya venía está. de una de una pole P4, o sea, no, el, el ritmo lo tiene en realidad. Si no es que le degrada al coche tiene inconvenientes, pues tendría que, que ir remontando en estos 15 minutos Sí, yo creo que la parada óptima de la estrategia óptima de parada en boxes eh, esa ventana óptima yo creo que ya está pasando a su fin ya quedan ya quedan 15 minutos para la finalización y si los pilotos empiezan a pararse ahora o, o quedando 10 minutos van a perder muchísimo tiempo eh, no, no tienen sí. al final todos, todos steam iguales y los más equilibrados posibles ¿no? Quien vaya a no parar, que pues que, a partir de ahora también será decisivo la gestión de no tener ningún off track no tener ningún incidente y, y conseguir llegar. Yo creo que a esta altura de carrera ya no veremos coches eh, parar expresamente y si lo hacen, pues sí, no habrán gestionado muy bien eh, esa, esa estrategia. Yo creo que estos van a tirar. Eh, sobre todo estos los de la cabeza que los bien siempre lo decimos que en realidad gastan menos ruedas que nadie aunque vayan más deprisa que de todos una cosa característica de frenar y acelerar bien bueno pues estoy en cámara trasera en a bordo del coche de Pavel Buconi estoy viendo a un tenis de Marco que que está intentando ya adelantarle como sea y por detrás estamos viendo también al piloto ruso compatriota de Pavel, Egor Sanin que está dándole caza a estos dos pilotos que están perdiendo muchísimo tiempo en esta batalla y lo tenemos ya menos de, de un segundo de denis de marco a Egor Sanin y por detrás aquí bueno en cabeza tenemos la pelea este grupito de tres ya. Y un poco por detrás tenemos a Bepe Casadio que ha, ha tenido un trompo, ha tenido algún incidente. William Verera recupera esa posición y continúa muy, muy pegado a, a Jaime Dordio. Cuando nos vamos a quedar con Denis de Marco, que va a aprovechar ya estos 13 minutos que le quedan de, de carrera para adelantar y conseguir esta victoria de la cuarta ronda de la Open Series. Hemos visto ahí como presionaba a, a Mukoni, ya enseñando un paralelo prácticamente. Pero la verdad es que, que Sanín también está muy muy cerca. O sea, cualquier error que pudiera hacer de Marco, pues uh, Sanín rápido va Carrero para Egor Sanín que ha ido remontando posiciones y, y ya está en una P3 pegadísimo a, a Denis de Marco y y va a poder ayudar al, a su compatriota ruso, Pavel Mukoni. William verera también pues pegadísimo sí. ya a Jaime, a Jaime Dordio, el cual ahora se sitúa en P5 y continuamos con la batalla de cabeza, que está preciosa. Dordio y Verena, la verdad es que llevan toda la carrera gran parte de ella así rodando a nada sí aquí un había un grupo un pero... guapo entre Jaime Dordio, William Pereira y Pepe Casadio el cual se ha anulado ahí con ese trompo que ha hecho pero bueno continúa William Pereira y Jaime, Jaime Dordio pegadísimos y nada ahí y... vamos a Roberto Gil eh, también que mira está en P17 y ya está en P15 va subiendo sí adelantó al final a Max Lorente integrante de Virtual Racing no Girona y ya está tan solo dos segundos de Carlos Gallardo. Cuando volvamos con la batalla por la primera posición, por la victoria de esta carrera, que tenemos ahí a Egor Sanin a medio segundo ya, sobrepasando a un doblado, un piloto doblado del cual se ha apartado a la trazada exterior perfectamente y han de agradecer que. Que sepan de la importancia que pues. están teniendo la batalla en, en estas posiciones. Exacto. Sean conscientes y no interfieran en eso. Va, pues faltan es 10 natural Faltan 11 minutos. Y viendo cómo viene Ego Sanín, conociendo a Denis de Marco y conociendo a Pavel Muconi, no sabemos quién va a ganar esta carrera. 40 minutos que no se han separado los más mínimo no ha habido ningún momento que no hubiera ninguna batalla y, y muchos grupos por todos lados. Estamos viendo continua Jesli el cual ha sido superado por Juan Crespo, Joel Carballeira también por ahí detrás, Roberto Gil ya pegadísimo a Carlos Gallardo, se ha aproximado bastante. Bueno, William Verera que continúa su lucha con Jaime Dordio y, y bueno, un Antonio Armiento que se ve que tuvo algún problema y está en P22 disputándole la posición a Ismael Esteban. Pues yo yo, yo provería, casi apostaría por él, por él porque porque te está ¿verdad? Y que no, no decae, no, que no decae. Y esta gente se ve que Denis de Marco y Pavel Muconi se han enzarzado ahí con esa batalla y yo creo que han gastado más goma que de la que ha, ha dosificado Egor. Es, es bastante probable, pero la. Bueno, cuidado es que, que le mete ahí el interior por.. ¡Wow! Vaya adelantamiento Uy. Uy. Todavía no, Uy, no está consolidado, que... pero ahora la curva viene a izquierda, va a tener ventaja Egor brutal adelantamiento el que le han hecho a denis de marco el cual ahora se la devuelve por el exterior increíble increíble interior en frenada y exterior en salida no es una curva larga que se va se va superponiendo curva de, a, a derecha y, y cada vez se hace más larga y un intercambio de posiciones de en esta última vuelta que han tenido Denis de Marco y Diego Sani bastante limpio, por lo que hemos visto a ese nivel. Eso tiene que ser tremendo. Subió de adrenalina espectacular. y espectacular. Porque ya te Pero digo es que, es yo que, es creo que, que no ha levantado que... nadie ahí. No, tiene pinta que no. Y, y Egor, es que es eso, es que para dar caza a Denis de Marco wow. y a Pavel Mukoni, sí, la bien. verdad es que no, no, no creo que te puedas ahorrar mucho neumático en la manga. Porque está complicado, complicado. Pero aún así, parece que se pone a la estela de Marco sin, sin mucho problema. Da esa sensación. ¿no? Bueno, cuidado con Roberto Gil, que ya está pegadísimo al coche de Carlos Gallardo se ha encontrado ahí a un doblado y creo que le está perjudicando un poco a, a Roberto Gil, el cual se ha distanciado un poco ahora de.. No, perdón. Eh, Carlos Gallar. No, ha no, adelantado. adelantado, vale, vale, vale. Ha adelantado al final y ha ganado. ya está en P14. Eh, bueno, no, estamos con Antonio Benino y. Max Lorente por esa P16. William Berera también pegadísimo a Jaime Dordio yo creo que aquí mira jaime defiende el interior y frena demasiado pronto creo o ha apurado muy bien la frenada william verera el cual se sitúa ahora en p5 consolida esa esa posición ese adelantamiento bastante bueno y nada continuamos con la batalla de a3 en esa esa cabeza de carrera liderada por Pavel Mukoni Denis de Marco no se separa ni un metro eh, Egor sani y, y por detrás de Egor Saní estoy viendo que viene un piloto de balas no sé quién será pero, pero no me, no me cuadre con los, los Antonio tiempos, no acabo de entender sí no Antonio Armiento ah, vale. está en P21 ha sido doblado por estos pilotos y yo creo que está intentando habrá cambiado echa, ruedas echarle un el... capote yo Creo que está intentando echarle un capote o algo de ayuda a Denis con por detrás con Gregor sanín pero bueno, claro, si ha cambiado la rueda, va a intentar. Yo creo que si sí ha cambiado va a intentar desdoblarse. De hecho, lo, lo está intentando. Pero bueno, pues claro, esta es que ayuda le puede son estas situaciones sí delicadas, delicadas sí en caras porque se si el el que va líder está sufriendo igual está rodando dos segundos más lento que ha cambiado ruedas pero va, va líder y sí, es cierto pero, pero el, por un lado sí no eso que, que, que bueno que claro hay diferentes estrategias no igual eh, por decir algo eh, ahora no quiero llamar el mal tiempo pero ahí imaginemos que, que de Marco por no cambiar ruedas pues en alguna curva tiene un error fatal y pues bueno pues pues al final acabará mejor posicionado ese piloto doblado que, que estaba tirando como un loco dentro de que esté en la posición, en este caso donde está miento que no lo veo. Uh, posición, posición. El 21. El 21, pues bueno, igual ahí él está luchando por ganar dos, tres posiciones que tiene cerca y, y claro, es, es delicada esta situación. Sí, en, sí sobre, todo, y otros no. sobre todo porque fíjate el tema de equipo. Eh. Claro, Pavel y la relación que tiene Pavel Mukoni con Egor Sanin, seguramente se conocerán. Los, son dos pilotos rusos que están participando aquí en este campeonato. Y luego, por otro lado, tenemos a Denis De Marco, que es el compañero de equipo de Antonio Armiento. Entonces, por eh, eso comentaba que Antonio no Armiento, yo creo que, que intentar. No queremos pensar que un piloto doblado. No, ah, esperemos, no, que no, pero esperemos que no, a esperemos a que está haciendo su carrera. Sí, pero. Voluntariamente anteriormente se está intentando desdoblar, que está también su derecho de desdoblarse, de si lleva más ritmo. Entonces, exacto, exacto. le puede, no ve, ahora mismo le acaba de adelantar a Egor Sani, porque trae peores gomas, claro, es lógico, es lógico claro que... pero esto beneficia a de Denis de marco el cual estaba defendiéndose de gorsani O sea, no pero es nada ilegal, bien. no es nada ilegal, está de, es correcto, sí. es una un detalle que no se suele ver en muchas carreras el de doblarse no, hay, ¿no? hay que encontrar esta combinación de carreras largas y de circuitos cortos para que se puedan dar estas situaciones pero bueno es lo que decíamos que en definitiva todo el mundo está haciendo su carrera y, y también es, es juzgable, pues eso, que hay un piloto que va con neumáticos muy muy nuevos y que seguramente tiene una conducción bastante segura y que igual los otros pilotos acaban haciendo un error por, por a querer apurar tanto. ¿no? Ahí vemos sí. lo, el Team Balas haciéndose luces sí, entre ellos. De hecho, eso te iba a decir, de hecho, yo creo que Antonio Armiento, si, está, si están conectados y son inteligentes, pide yo, paso, pide paso. Caro, ha pedido yo, paso. Mira, el, mira, hola, le ha dado un golpe, cuidado qué Mala suerte, qué mala suerte que al darle paso a su compañero ha apurado un poco la frenada y, y le ha dado un golpe a, a, a, a bueno, justamente lo que estábamos comentando. No, sí, yo te iba a comentar eso que, que eh, yo en la posición de o sea, en la situación de Antonio Almiento, claro, le diría, Denny, déjame pasar que llevo mejores gomas, adelanto yo a claro. Pavel Muconi. Y si acaso todos los freno. Y claro, entonces, pues ya esa estrategia. Al final, bueno, al final ha habido ahí un pequeño incidente. Seguramente, si se. Re, si Ahora ve reporta los... para ver. Ok. Si lo reporta sí, para lo ver. hemos esperado, eh. Sí, hemos visto que es esperado, sí. pero bueno. Eh, pero tan... no Lo vemos, estoy viendo errores frutos de. de. de. de. De, frenadas de, de, de irse largos. de gestión de neumáticos. Sí, Exactamente. Y al el coche creo trae está... algo más nueva. No sé si. <risas> Bueno, a ver, al final son carreras. Son carreras y puede haber pasado de todos Pero que siga sí, siendo. También hay un... calentones. Ha sido calentones de ruedas. De ruedas. Hay calentones de ruedas también. Bueno, ahí tenemos a Roberto Gil, que está pegadísimo también a George Carballeira. Al final, bueno, en la cabeza se sitúa Denis de Marco en primera posición. Egor Sani a dos segundos de Denis. Y Pavel Muconi a pegadísimo pegado, su pegado. totalmente uh, vemos bueno pues la, sí, yo estoy con Roberto Tres, Hink, que creo que ha tenido algún problema ahí, ahí estaba así verdad varias posiciones ahora mismo tiene por detrás a Max Lorente el cual le supera está luchando no sé sí. yo si habrá pinchado no, no porque se metería a la no. Ahí va a intentar conseguir otra vez esa posición. Interior para Roberto, exterior para Max. Ahora se intercambia ese interior-exterior. Por detrás Dominico, pero un pato muy pegado. Y bueno, en posición delantera hemos visto que Pavel Mukoni ha superado a Egor Saní, los cuales están a tres segundos de tenis de Marco, que yo creo que no se le va a escapar esta, esta ocasión para... Para llevarse la victoria en dos, dos vueltas para el final, y no creo que quedeis de marco. Eh, no es piloto de hacer errores, o sea que no. Bueno, un minutito. Eh, Roberto Gil al final se sitúa por el delante de este grupo, eh, seguido de Marco Lorente y Domenico Perupato. Problemas ¿eh? de los pilotos con las ruedas. Veo sí, mucho, Crespo, mucho piloto que se va largo. Pegadísimo Juan Crespo a Bebe Casadio. Hay también por delante Tomás Marchena por detrás Jesli. Bueno, bueno, aquí hay un grupo bastante interesante. Wow. Uh, Juan final por detrás a Bebe Casadio. Porque comentábamos, ¿eh? seguro que están sufriendo de ruedas a estas alturas coche evoluciona a las frenadas no son las mismas y hay ahí errores cuidado esa reconstrucción bueno pues acabo de ver un trompito de un coche ruso o con la misma skin no sé no no si hay otro coche por ahí azul es verdad pero no ver y creo que mantiene la misma nos vamos a ir ya con, con denis de marco el que cuando pase por línea de meta va a completar esta esta cuarta ronda de la open series con el marlar en GT3 lo celebra eh, una victoria merecida eh, carrera para Denis De Marco un Dennis de, eh, Pavel Mukoni que llega en segundo lugar eh, también carrera para Pavel yo creo que podrían haber ganado cualquiera de los tres también por, ha tenido un carrero bien sí. una remontada espectacular y y pasa por el, por línea de meta también en cuarto lugar en quinto lugar para William Verera Jaime Dordio sexta posición después de haber tenido tan bonita batalla con Pepe y con William David Valiente P7 Jeslip P8 Carlos Barro el piloto portugués Llegará en P9 eh, y P10 para Tomás Marchena. Cuidado, porque por aquí creo que llegan wow, pegadísimo Pepe Casadio, Antonio Merino, Juan Crespo, Roberto Gil por detrás en esa P15. Eh, bueno, me he soltado a Carlos Gallardo que ha llegado en P11, perdón. Domenico Perupato P16, el piloto de Barra Balas Racintín, Alexander Pauencos P17, Antonio Armiento P18, Fran Bullón P19, Pau Alasa, ha llegado en P20, tenemos a Macho Lorente 21, Ismael Esteban 22, Nuno Miguel 23, Enrique Ferrete, Enrique Muñoz que no sabía que corría aquí en este campeonato, Correcto. 24 carvalheira 25, José Bullosa 26, eh, Pedraza 27 y Kevin Fernández. Y Kevin 28. Fernández Luciano ha sido que no, que no, Ya no los han terminado, topo, no han creo. Terminado, creo. No. no han terminado. Y Kevin Fernández, que lo hemos visto recibir alguna sanción de, de Stop and Go, digamos. Y claro, pues se ha quedado retrasado. Bueno, pues hasta aquí la. La cuarta ronda de la Open Series, eh, la verdad es que ha sido bastante disputada, eh, los 40 minutos no han tenido ningún respiro. Y nada, yo creo que podemos ir cortando ya la, la, la grabación en este caso, no, no hemos podido retransmitir debido a problemas eh, logísticos. Técnicos, sí, técnicos, eh, y... una lástima, una lástima, porque teníamos todo a punto y parece ser que la, o, o la combinación de la actualización del OBS o de Ray Room, algo ahí ha fallado porque sí, echaremos un por el porque, mi director sí. y tocará revisar los los settings de, de las aplicaciones a ver a ver dónde está ese ese pequeño sí, pues sí, fallo. fallo bueno pues Pero nada bueno, nada más muy buena comentar. carrera eh, modes eh, despídete si quieres y vamos cortando pues y nada, espero que hayáis disfrutado la verdad es que hemos visto lo que hemos comentado una carrera muy intensa, con tiempos muy parecidos luchas en todas partes de la tabla supongo que los pilotos habrán pegado una sudada espectacular porque he visto en la práctica que el nivel era intenso, y nada chicos que, que nos vemos la semana que viene que lo disfrutéis, chao bueno pues nada hasta aquí hemos llegado y ya nos vemos en la siguiente ronda, Recordar pasaros por el canal de de YouTube de Raid Room Spain donde tenéis todas las retransmisiones y y nada, hasta luego.